Hola familia, regresamos con este segundo video donde vamos a hablar sobre UPEXLAN, estos videos básicos, esta serie es para los jugadores nuevos y tal vez para algunos de ustedes que aún no han usado la, la página de UPEXLAN. Pero vamos ahora a ver qué son las estadísticas. Me acuerdo que hace mucho, mucho tiempo, cuando era la otra página, usaba mucho esta sección. Pero no sé cómo, cómo es ahora. Así es que vamos a aprender qué tanto podemos averiguar de esto. En esta sección. ¿Qué estadísticas? Nos dan detalles, de estadísticas e historial de las ciudades, barrios y colecciones. Uh, interesante. Vamos a ver, por ejemplo, Los Ángeles. Vamos a, hacer, a buscar las estadísticas del del nodo de Winnerka, si no saben que son jugadores nuevos, tenemos un nodo en Winnerka. Si mal no recuerdo, hace un mes subí un video explicando qué es un nodo. Si se quieren unir a la comunidad, comprar una propiedad ahí, son bienvenidos. Queremos lograr grandes cosas dentro del nodo que ayuden a la comunidad. Pero vamos a buscar, y si no saben, déjenles enseño también por qué. Para que vean de qué estoy hablando, ustedes que son nuevos. Ah, estamos en Los Ángeles. Y le ponemos aquí, en este botoncito. Nos indica los barrios, no los marca. Y el barrio de Winnerka está acá, como pueden ver. Aquí tenemos el nodo. Y ahorita lo que estamos haciendo, si sí se puede decir, estamos en la fase 2. ¿Sí? ¿Por qué la fase 2, Porque la primera fue buscar en qué barrio empezar a comprar, que muchos de los miembros empezamos a comprar. Esa fue la primera fase, comprar, después organizarnos. Y la segunda fase fue empezar los trenes de Sparks. También hice un video explicando sobre los trenes de Sparks. Sí, lo hice. Y miren qué bonito se está viendo el barrio aquí, con las construcciones de los miembros. Y esperemos que en un futuro no muy lejano, tal vez en un año y medio, dos años, ya tengamos más propiedades construidas. Escogimos este col colorcito. Uh, CubeChat, uno de los miembros, el condorito, escogió el color. La verdad, ya nos enamoramos de ese colorcito. Pero sí, hay muchas propiedades aún FSA. Sí, están, están caritas. Están a 7000, 8000, 9000 UPEX. Pero cuando tengan UPEX, vénganse. Aún, aún hay muchísimas, muchísimas propiedades por comprar en el barrio solamente asegúrense de comprar dentro del barrio marquen los límites para que no compren fuera del barrio ok bueno vamos a ver las estadísticas del barrio ok nos regresamos vamos a aprender hay un total de 9.835 propiedades aún quedan sin mintear sin comprar propiedades nuevas de color verde claro 2,386 propiedades. No hay ninguna que no la tengan a disposición. Muchas veces los de Hablan se guardan unas propiedades y es lo que le llaman locked. Como que están encerradas, están bajo llave. Tal vez sea la mejor palabra para usar. Están bajo llave y nadie las puede comprar. En el total se vendieron 5,379 a la venta por UPEX hay 1965. Por dólares cien, solamente 105 propiedades. Entonces, estos de las propiedades, los precios, el precio del piso, lo que le llaman el floor price, es de 8.050 UPEX. Es la más barata que se puede encontrar ahorita en el barrio. En dólares, 6 dólares con 49 centavos en dólares. Y como pueden ver... El markup es el 95%. Recuerden, el video que acabo de subir, el primer video, hablé sobre el markup y por qué es importante siempre buscar las propiedades basadas en el markup, porque aquí se van a ahorrar muchos, muchos UPEX. El piso está al 81%. Uy, Voy a tener que ver ahorita porque soy capaz de comprar una. El precio promedio de cada propiedad minteada es de 15,800 UPEX. En... Ah, no, no. El precio promedio de las ventas, de las que están a la venta, es por $15,800 UPEX. El precio promedio en dólares son $16. dólares. El porcentaje del markup, el promedio es $198, muy, muy alto. Y en dólares es $204. Okay. Aquí tienen, vamos a ver, un total de propiedades $10,000. O propiedades cementear Ah, que okay, ok, ya, ya, ya. Recuerden que aquí hay 9,835. Que por ejemplo, cuando abrieron Las Vegas, tal vez, uh, si buscamos en toda la ciudad, en este momento tal vez solamente veamos que 77,000 propiedades, porque fue las que están a, a, la, a la venta disponibles. Pero cuando abran la segunda parte de Las Vegas, esta rayita va a subir porque entonces en lugar de 77.000 va, va a haber tal vez no sé 200.000 propiedades entonces esto va a subir es constante verdad porque en ese barrio no se han abierto nuevas propiedades no no, se, no hay nuevas no hay nuevas propiedades por mintear en ese barrio luego las propiedades han minted que aún no se han minteado ese va a bajar conforme pase el tiempo va bajando Quedaban solamente, había 9,835 a la, a la venta cuando se abrió el barrio. Una vez que se abrió esta sección de Los Ángeles, en, los jugadores empezaron a, a, a comprar y poco a poco va bajando el porcentaje o el, el número de propiedad, propiedades disponibles sin mintiar, sin acuñar propiedades nuevas. Y como pueden ver, quedan 2,386 a, desde el día de hoy. Y aquí el azulito son propiedades que ya están compradas en forma de que pase el tiempo. Esta línea va a ir incrementando, va a ir subiendo, porque más y más gente va a ir, va a ir comprando propiedades en ese barrio o en esa ciudad. Y propiedades a la venta. Esto es importante saber cómo está, porque aquí pueden ver el número de propiedades que están a la venta durante ciertos meses aquí está otra sección estadísticas en los precios por upex estadísticas en precios por dólares y como pueden ver cuando se abrió la ciudad en esa sección de los ángeles en febrero del 2000 uh, 11 de febrero del 2022 en sí el piso siempre ha estado como 8500 bajó un poquito bajó hasta 7400 bajó hasta 7.100. Aquí era cuando era bueno comprar una buena oferta. En marzo. Subió. Empezó a bajar otra vez a 7.200. 7.100. Ajá. Empezó a subir. 8.500. 7.000. 7.900. Ok. Bajó en... Hace una semana. 7.600. Subió a $8,150, el piso bajó a $7,800 y empezó a subir un poquito, un poquito más. Y el markup, como pueden ver, el porcentaje, el promedio del markup ha ido subiendo. Los jugadores están subiendo más, más al precio al que le están vendiendo sus propiedades. Y aquí estamos en dólares. ¿Cómo está esto? La verdad aquí no lo entiendo, es esto. Ah, 95 era el promedio 95 dólares Low price medium price no, es el verde ok 15 dólares subió ok, de 0 dólares la gente empezó a comprar 8 dólares 7.50 bajó a 7 dólares y después subió hasta 15 se dio el bajón 8 dólares empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Bajó hasta 5 dólares. Vendieron propiedades hasta 5 dólares ahí en winnetka Subió el piso. Y ahorita está a 649. La propiedad más baja ahorita en el, en el momento en ese barrio. Yo me acuerdo que había una forma de bajar estas estadísticas en un, en un documento de Excel. Pero creo que aquí ya no no se puede. Entonces, esta herramienta es, es buena utilizar por si quieren ver, quieren ver cómo se mueve el mercado. Si se van a dedicar a comprar y vender, uh, que es lo que hacen muchos jugadores, importante saber de esta herramienta aquí en Upexlan Bueno, familia, no se les olvide dejarle un like. En el siguiente video vamos a hablar de cómo podemos buscar información de otro jugador. Tal vez les explique yo cómo es que he usado esta información para sacarle un poquito más de provecho a mis ventas. Que no lo hago mucho, esa sección me ayuda mucho también para ayudar a los jugadores nuevos. Bueno familia, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.